Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Sean todos muy bienvenidos a esta ventana al circo antiguo. Desde ella estaremos eh, conociendo la intimidad de nuestros personajes y de los actores que los encarnan. Esta noche no solo tenemos a un invitado, sino que tenemos a dos invitados. Estaremos... Con el dúo y Así que sin más, les doy la bienvenida a esta ventana del circontino. Bueno, sean muy bienvenidos a esta ventana. Eh, y obviamente, están de acuerdo, si yo voy a comer la cámara también, ahí va. Posen. Eh, la primera pregunta es, obviamente, ¿qué es para ustedes la rutina? Para nosotros la rutina. ¡Wow! Eh, hace un rato estábamos hablando de que eh, tenemos que. ¡Ojo! Oh, oh, Fue oh, eh, por lo de Bridget, eh, que, que, que tenemos que ponernos algunas rutinas ahora porque nos tendría bien. Eh, porque estamos un poco desrutinados en este momento. Sí, como en en, creo que en general no, no solemos tener mucha rutina. Eh, y por momentos como que la necesitamos, por lo menos yo necesito más rutina, él por ahí es más organizado, pero yo necesito como que me digan, tipo, bueno, en este horario tal cosa, en este otro tal cosa, eh, así que estamos ahí ordenando. Mm, la... Sí, creo que vivimos bastante momento a momento, eh... No es por mandarnos la parte de, ah, el artista que trabaja en el presente, no, no, no, bueno. como realmente nos gusta esa, esa cuestión de, bueno, despertar, ver qué, qué onda, qué pinta, de todas las cosas que hacemos y que nos gustan hacer, tanto individualmente como juntos, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué es Duña Cañaca, Preguntan Pregunta alguien. ¿Va? Bueno, ahora, ahora... vamos. Eh, yo hubo una época que era bastante rutinario, bastante estructurado en mis tiempos y ya no. No me sirve tantísimo, pero para ser artista independiente viene bastante que muy bien tener algunas rutinas. Porque hay tanto que hay que hacer y tanto que... Se me ocurre, ¿no? Sí. Que vivimos ahí, tanto que gestionar, que estar atento, que ver que la convocatoria de acá, de allá, que la obra que estás haciendo, que responder a esto, que aquello, que cómo se puede, que lo que entrenamos, que, que el proyecto nuevo, que el proyecto viejo, que las expensas y todo eso. Sí. Entonces hace falta, para ser artista independiente, algo de rutina. Como que es un montón, no es que es un laburo tipo, de ir a trabajar a tal, tal horario, a tal hora. como No, es de repente ir a ensayar, hacer esto, otro, entrenar, como ponerse a, a buscar estas convocaciones. No sé, es como mucho todo junto uh -huh. y medio que se desorganiza. ¿sí? Como, bueno. Ah, ay si hacemos tal cosa y encima después tipo, nos llevamos y queremos hacer más cosas y de repente es ay ah, si hacemos tal cosa Chase si mandamos esto Chase si lo otro y si vamos acá y se, y se vuelve como un montón y que de repente decimos bueno para organicemos así que eso eso responde a tu pregunta sí eh, respondiendo a Carito, Dúo Cañaca son estos dos hermosos muchachos que son artistas múltiples si quieren pueden aprovechar, podemos saltar a la siguiente pregunta, o sea, saltarnos una pregunta, y que nos comenten un poco cómo que se definen ¿no? porque es como que son clowns, acroduo, etcétera, y tienen múltiples habilidades ah. ¿querés responder vos o querés, o querés responder yo? <risa> Definimos lo que hacemos, o qué somos, eh, ¿o qué somos? Eh, siento que es como una mezcla de todo, o sea, yo hago circo, hice circo un montón de tiempo, entrené y no sé qué, y como que soy más acróbata, pero después me fui para el lado del clown, hice mucho clown también, eh, entonces siento que soy payasa y soy las dos cosas, y él es más actor, y hace máscaras, y payaso, y no sé qué, entonces es como, no sé, mezcla de las dos. Sí. Yo hay una de, una cosa que comprendí ahora durante la cuarentena, nada más que ocurrió ahora, pero pero sí, pasó ahora sí. pasó ahora es real, que, que pensaba mucho antes que soy, porque hay un montón de cosas que me gustan hacer, empecé con la pintura y el dibujo y la escritura mucho, y de ahí después descubrí el teatro pronto, y dentro del teatro el clown, y hice mucho trabajo físico y hacemos, hacemos dúo. Entonces todas estas cosas me problematizaban un poco con, bueno, ¿qué me define más? ¿Soy clown? ¿Soy actor? ¿Soy artista? ¿Soy no sé qué? Eh, y hace poco, alguien me dijo, le pregunté a una, una profe muy querida, clown hermosa, que es Lourdes Herrera, Apocalipsis, es su clown, eh, le pregunté qué me recomendaba para este camino, cada tanto le pregunto eso, que soy así en con ella, y me dijo, vos sos Alegría, como eso es lo que sos, como dedicate a hacer Alegría y lleva eso por el mundo. Es el apellido, apellido. Alegría, la verdad, no es que es Al la que Alegría. Sea y hace poco vimos una charla de Radagast que decía lo mismo, que en un momento un maestro le dijo, vos dedicate, no te preocupes tanto por eso, dedicate a ser el mejor Radagast que pueda ser. Y me sentí muy identificado con esa idea. Claro. Dije, bueno, me voy a dedicar a ser lo mejor que puedo ser yo. Y no me importa tanto ¿Qué? ya pensar claro. que... ¿Qué? Y con el dúo lo mismo, creo. Estamos haciendo un montón de cosas que no están enmarcadas en Solo territorio. Estamos dirigiendo una obra que no sé qué es, si es danza, teatro. No sé, es algo que nos gusta hacer. Y ya. Claro. Eh, Apocalipsis sí escapa. <risas> bueno. Que... Perdón, y una cosa, y lo mismo aplica a, a los nombres. Como que los clowns tenemos esto de los nombres, cuál es ¿verdad? mi nombre, y a, a, bueno, nada es coincidencia, me problema a problema ¿verdad? necesita un poco uh, el nombre. Justo, <risa> le costó decirlo. Como que tuve un montón de nombres distintos, tengo. Y, eh, y hace poco también comprendí eh, que, que tengo muchos nombres. No tengo uno. ¿Es eso? Sí, sabemos, Eva que te encantan nuestros colores. <risa> <risa> Quizás un nombre por cada una de las facetas múltiples. <risa> Tiene que ver con eso. Con, ¿no? Sí, para mí es eso. Como, no es que somos una sola persona o una de una sola manera. Claro. Como, somos de una forma, en, un, en, en una cosa, de otra manera, en otra. No sé. Lo dice sí, sí. en Kung Fu Panda 3, dice eso, y también creo mucho en eso. Creo ¿Eh? mucho en esa idea. Como que a él le preocupaba lo mismo hasta que dijo, no soy una sola cosa. A él, el panda. Sí, creo que a vos te escuché una definición interesante de clown, eh, en la sesión de fotos me parece que fue, que me dejó pensando, y bueno, a Ryu Yen, en realidad, que la siga teniendo encerrada en el baño, el sábado ya la liberaremos, eh, definiste algo así como que el clown justamente es esta conjunción de un poco malabarista, un poco actor, un poco cantante. Como esta cosa múltiple que uno quizás desde la negativa la podría decir Uy, no soy un buen cantante, no soy un buen actor, no soy un buen... No, pará, sos un buen clown. Porque justamente el clown es todo eso. Dijiste esa definición y realmente fue una hermosa definición. No sé si querés explayarle un poco. Dale. <risa> Primero que fuerte dar una definición de clown, yo. Pero bueno, para eso. <risa> Pero marcaste un rumbo, muy acertada muy sabia, y quizás, eh, pues, para es que quienes nos sí, están viendo. A mí el, el clown no es que tiene que tener como esto, una definición de, de, al, de algo, o de ser al no sé, como que cada persona es muy distinta, y cada clown va a ser muy distinto. Entonces, el clown va a ir descubriendo lo que haga cada persona, o sea, yo no puedo decir que mi clown es mega acróbata, porque al contrario, no sé, me, me cuesta un montón ser como mega acróbata, no sé, como siempre tuve también esta pelea de si soy clown, si soy payasa, cómo puedo jugar con lo acróbata que soy, eh, y siempre se me, se me complicó esa parte, como no entendía cómo hacer, y para mí es porque mi, la, el clown puede ser lo que quiera y como quiera, no es que tenga que tener una etiqueta de porque yo sé hacer tal cosa lo tengo que hacer como payasa uh -huh. como que lo que sea que te salga por más habilidad o no habilidad que tengas eh, el clown lo puede hacer o no sí también pienso de vuelta haciendo un poco lo mismo antes me preocupaba más tener definiciones o saber cómo decir las cosas y hoy en día pienso que como nada es Cierto, ninguna es la verdad. Vamos encontrando cada tanto cosas que nos sirven a cada uno eh, Cosas que otra persona diga o cosas que se nos ocurran a nosotros. ¿no? Eh, yo hace un tiempo encontré esto de Chacobachi, de, de él, es la frase no es mía, que dice que el, el payaso es el que no es músico, no es acróbata, no es actor, pero es todo eso. Eh, es, es todas esas cosas a la vez, sin ser ninguna de esas en particular, eh, específicamente. No, es, no va a ser el mejor actor, no va a ser el mejor músico, no va a ser el mejor acrobata, pero va a ser todas esas cosas. Eh, eso por un lado, y por otro lado también la idea de que el teatro de Máscaras, el teatro de Clown, es, es un teatro muy artesanal, eso me gusta mucho y artesanal para mí, es desde esa mirada de, de podemos hacer todo, realmente. Eh, como te digo, como ideas que me fueron ayudando ahí para encontrar esta noción, ¿no? Vinci Pasca, Quincy Pasca es otro hermoso clown que también escribe y dice que, que los clowns nos escribimos nuestra vidas, nos hacemos nuestra música, nos dirigimos, nos actuamos cuando encontré eso, me relajé. El chabón dijo eso. Y dije, ah, claro, es lo que me pasa a mí. Sí me gusta hacer todo eso. ¿Qué es para ustedes eh, la rutina a la que se refiere el circo continuo ¿De la que se refiere el circo rutina ¿De repetir un de número ¿De una... ¿Mm? Arranco yo esta vez. Dale. A mí cuando eh, empezamos con circo continuo, me pegó mucho por el lado de que también otra cosa que escuché sobre el clown que me gustó mucho porque me siento muy identificado que hay gente que hace 28.000 cosas, obras distintas en su vida. Y a veces el currículum tiene 57 obras, eh, este año estrena otra, y después otra, y después otra. Y a mí me gusta bastante la idea, porque me, me identifica, de que por ahí tenemos algo que elaboramos toda nuestra vida. Así como tenemos defectos y virtudes que nos acompañan toda nuestra vida y que vamos conociéndolos, aceptándolos. Eh, y trabajándolos, y vivimos con eso, y aprendemos a ser de vuelta, ¿no? como la vers mejor versión de nosotros que podemos ser, eh, lo mismo con lo que hacemos, ¿no? Me gusta mucho eso de, de poder pensar que hay ciertas cosas que me van a acompañar toda la vida. Hay un unipersonal que, que hago, el primer unipersonal que, que armé, el único que tengo por ahora, que, que tiene este dibujo. Tanto pienso que me va a acompañar toda la vida que me lo traté. Eh, ese es el, el logo de mi personal La obra que hacemos, bueno, la, más de una obra, pero nuestro mundo, que es una de las obras que hacemos, siento que la vamos a hacer, no sí, sé, siempre quizás. Sí. Y me gusta eso, de, de poder volver sobre algo y, y cada vez se va profundizando más. Sí, saborearlo. Pero iba a decir más o menos lo mismo, como que siento que esto que sea repetitivo, eh, siento que al contrario, como que cada vez, por más que hagas lo mismo, va a ser distinto dentro de algo mismo, va a ser siempre distinto, y me parece que eso es como lo lindo, a ver cómo va a salir de vuelta, o sea, o de qué manera, o cómo lo voy a hacer, me parece que eso es como re lindo. Hay un libro que me marcó muchísimo, que es como siento que es el libro de mi vida, que es la historia interminable, la historia sin fin. También lo tengo atado y, y cada dos años o algo así, ponele, lo leo de vuelta. Desde que tengo 11 años que hago eso. Ahora tengo unos 35. Y, y cada vez es, lo leo de vuelta, cada vez lo leo de, de cero, otra vez. Eh, no puedo creer que realmente no haya leído ciertas cosas la vez anterior. Lo leí un montón de veces. Un montón. O sea, cuando me lo dieron, de, de entrada lo leí tres veces seguida. <risa> Entonces, te imaginas. Eh, eso es lo que pienso. Bien. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo, sí. volviendo a los orígenes, <risa> salud? Volviendo a los orígenes, ¿cómo es que surge este dúo? ¿Y por qué el nombre? <risa> <risa> eh, ¿qué, ¿Qué contamos? ¿Qué contamos? <risa> bueno... ¿Cómo surgió el dúo? El, empezamos a entrenar eh, clown en la misma escuela. O sea, no he, yo ya venía en Aguirre ahí y él también ya estaba entrenando en Aguirre, y nada, de repente empezamos, nos tocó en el mismo curso, y no sé bien cómo fue, pero empezamos a, a, a entrenar, como que yo le dije que me, me ocuparía, como empezar a entrenar tipo dúo y no sé qué, yo como que hablando, a él le, le interesaba esto de acro dúo, y yo dije, bueno, juntémonos, no sé qué, eh, yo me acuerdo que hubo una no ocasión. Sé exactamente, sí, Sí, sí, sí. Un... Compartimos una variedad en la que yo hacía una escena de arlequina, vos hacías hacía una escena de clown. Y antes de la variedad en la entrada en calor, me dice que es acrobata, Y le digo, ay, eh, ¿me puedes enseñar cómo hacen eso de Dirty Dancing? Que la levanta así. No me acuerdo nada de eso. Yo sí me acuerdo. Y, y me enseña, me dice, no, mira, tenés que hacer esto, aquello. Para mí era como, wow, va a hacer eso. Eh, y lo, hicimos. y lo hicimos, claro, dije no, me volví loco, ah esto me salió así toda la vida, lo, lo admiré y ahora me salió, eh, así que dijimos, bueno, podemos empezar a entrenar, eh, nos juntamos para entrenar, empezamos a entrenar, y ahí ah, y podemos hacer una escena para una edad, y esta escena ah, la podemos hacer en esta paleta. y si la hacemos que sea una obra, eh, con toda esta música de esta chica que conocemos, Daniel Melotti, una música, eh, y se vuelve una obra, dale, se volvió una obra, y así empezamos a entrenar y todo eso. Eh, y empezaron a pasar cosas. Y, y ahora vivimos juntos. Y, y ñaca ñaca surgió porque yo hago muchos sonidos. Él siempre como que se expresa con, con ruidos, a veces. Casi siempre dice miau o hace ruidos. Tipo, muy animal. Y cuando nos empezamos a, a conocer, yo cada vez que me abrazaba y me saludaba decía Ñacañaca. Y empezamos a hablar de esto del dúo, che, nos tendríamos que poner un nombre o algo. Y le dije, y si nos llamamos dúo Ñacañaca. Y ahí fue como, bueno, yo una linda respuesta, de hecho las preguntas las tenía por separado, pero se me ocurrió que debían estar juntas las preguntas Bien, y antes de conocerse eh, no sé qué a qué se dedicaba cada uno y de qué manera fue como que les interesó este mundo artístico e interesaron en él jugaba al tenis y yo era <risa> Eh, yo hice la carrera en Andrés, eh, la carrera de circo eh, y empecé como a entrenar como a hacer tela hace un montón, hace como 10 años que entreno tela eh, hice la carrera y empecé a entrenar dúo, me gustó un montón terminé la carrera en el 2017 y ya venía haciendo clown desde el 2015 eh, que Cuando terminé la carrera, yo sabía que quería seguir haciendo, quería seguir siendo allá y quería buscar la manera de, de combinar las dos cosas, sin saber cómo era una idea que tenía en la cabeza, sin nada. Y era como, bueno, mientras tanto sigo haciendo. Y seguía entrenando, eh, estaba, en, estaba en una compañía de circo con un amigo que se llama Luminé, la compañía, eh, hicimos una obra de circo. Eh, y nada, después me empecé, nos cruzamos y fue como que se dio todo más fácil. Y ahí dije, ah, bueno, es por acá. Mm -hmm. Me dio como que sin saber, sin saber pasó todo. Creo que los dos teníamos ganas de poder hacer, de, poner, de poder juntar, eh, no se ponga hasta el Sí, es muy, muy lindo juntarse con ruido, pero contesto a eso. Me parece que hay cosas que no se pueden decidir, la palabra no alcanza y el ruido el sonido. Y eso, los dos buscábamos cómo poder integrar las cosas que nos gustan hacer. Eh, yo, eh, varias cosas, eh, arranqué con la pintura, como decía antes, la escritura, todo eso, después de ahí al teatro, fue de un tiempo que estaba en el teatro así muy serio, muy solemne, y, bla, bla, bla, y ahí encontré las máscaras primero, que fue una puerta enorme a, a jugar, como actor, a jugar en escena, y después el clown, que también es otra máscara, pero todavía más cercana. Y para mí, cuando, o sea, realmente, el, cuando, cuando siento que descubrí el clown como, como intérprete, eh, me acuerdo de pensar, ah, es, esta es, como tuve la imagen esa de, de la luz al final del túnel, realmente sentí eso y dije, ahí está, la, la luz que estaba es buscando es acá. Eh, así que veníamos en esa. Como que los dos estábamos en esto, queriendo dedicarnos a eso eh, y pudimos juntar las cosas que nos apasionan en este dúo. Sí. También se dio todo como muy fácil, como casi posta sin darnos cuenta. De repente hacía un año que estábamos organizando varietés. Y, y como pasó como, no sé cómo fue como bueno, esto, esto, esto, esto y llegaron cosas y, no sé yo. y... Hay acá justo que me mencionas ¿primera variante de ñacañaca o primera variante en general, oh. la... o sea, mía mía la primera variante la hice en mi casa eh... se, se llamaba pan y vino había vino y pan casero No había mucha gente, pero no entraba mucha gente. Pero mejor, porque ahora muchas veces no hay mucha gente y entra mucha gente. Sí, sí. Acá por lo menos no había posibilidad. Y así por invitación y con gente amiga que hacían un... Eso fue mi primera variante así. Tenía sí. sí. cañaca, fue el año pasado. La primera variante tenía cañaca. El primero, el cañaca pero pero primera primera variante ¿eh? juntos. que actuamos juntos? Sí. Y esta, donde hicimos la paloma. Pero que actuamos. O sea, ahí está ah, claro, que actuamos, claro. que Claro, como dúo. Eh, Fue la de Quirón. Sí, Teatro Quirón. Donde hicimos el número. hicimos eh, por primera vez un número que hoy tenemos como. Se quedó la volvió. Estamos en esto, queriendo dedicarnos a eso. Eh, y pudimos juntar las cosas que nos apasionan en este dúo. Sí. También se dio todo como muy fácil, como casi posta, sin darnos cuenta, de repente, hacía un año que estábamos organizando varietés y actuando, y, y como pasó, como, no sé cómo, tipo, fue como bueno, esto, esto, esto, esto, y llegaron cosas, y qué no sé yo, y Hay acá justo que, que mencionas la varieté, o una Entonces, ¿primero varieté de Ñacañanca o primera varieté?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 Tenía sí. caniaca fue el año pasado. La primera variante caniaca. Primera varieta tenía caniaca, pero primera, primera variedad, ¿eh? juntos. Como antes. ¿Que actuamos juntos? Sí. Y esta, donde hicimos la paloma. Pero que actuamos. O sea, ahí Ah, que actuamos cada que vez, estamos, Claro, como punto. dúo. Eh, fue la de Quirón. Sí, Teatro donde Quirón. Donde hicimos, el número. hicimos eh, por primera vez un número que hoy tenemos como se salió y se volvió mi primer ballet no me acuerdo, lo sé, Real, no me acuerdo. Bueno, continuamos con las preguntas, Estamos, me parece que nos va a quedar re porque pues son 9.25 tenemos una hora, así que voy a empezar a acelerar y a seleccionar. ¿Pueden decirme a qué artistas admiran o si, bueno, eso, a qué artistas admiran? Esa voz que vos es más fácil. A él. A él muchísimo. Chaplin sí, lo amamos. Chaplin es lo más. Es, es todo lo que queremos hacer. Siento. Como que define todo. Sí. Sí, sí. Busta que sí. Como todo. Es alguien que... Tiene muchísimo contenido, muchísima ternura, muchísimo humor, muchísimo oficio. Une todo, como un entrenamiento terrible, una práctica, una dedicación. Las cosas de las que habla eh, el clown y, y, y es simple. Y es, es simple, simple. Eso es lo simple. Sí, total. Chaplin, por ese mundo Keaton también de Shakespeare, me gusta mucho medio el polo opuesto pero me parece que escribió todo, todo lo que hay para escribir eh, Drexler me gusta mucho hace poco descubrimos uno que se ve que admiramos bastante porque lo escuchamos todo el tiempo, que se llama Niño, niño etc <risa> <risa> que es una maravilla es un artista armadísimo, de cantarse se los recomendamos escucharlo, Niño, etcétera Nino, etcétera en en Instagram está, tiene unas letras dicen las cosas que ocurren de verdad. Eh, eso también simple, simple, calorcito cercano. Me gusta mucho la Muro Uruguaya, la Muro Uruguaya me encanta. Eh, hay otros artistas así cercanos, a Lourdes la miro. seguir agregando, pero es sí, o sea, Siento que no. hay como un montón de cosas de personas a las que podemos admirar que están acá cerca, pero no yo personalmente no siento que tenga personas como allá arriba que admiro y que quisiera ser como tal persona sino que admiro un montón de personas por lo que hacen y es como, o, admiro eso, como no es que yo quiero y ser persona. Mm, ¿Y estuvieron de gira algunas veces? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Si tienen alguna anécdota que quieran compartir? Uh. <risa> ¡Sí! ¡Ay! Hicimos <risa> <sigo>, <risa> gira. Hicimos gira, hicimos Fuimos, sí. nos fuimos eh, el 25 de diciembre eh, nos fuimos al sur, a San Martín de los Andes, Ajá. a hacer temporada. Eh, Vos contarás esa y yo cuento de otra. Bueno, ah, no, porque bueno, hay varios, no sé. hicimos ya como tres giras. Bueno, yo me, me, me vino a esta porque fue ah, la que estuvimos eh. más tiempo. Sí. Que nada, nos pasó sí. de todo en el viaje. ¿Qué cuento lo del paú? Hicimos, es, fue nuestra primera temporada como artistas callejeros.